Hola y bienvenidos a nuestro vídeo formativo del curso Symphos for Youth Care, un enfoque de recursos, módulo 2, unidad 6, vídeo 1. Con el tiempo el alma asume los colores de los pensamientos. En este vídeo formativo vamos a hablar de fuerza y crecimiento, diversidad de recursos, técnicas e intervenciones como lenguaje y preguntas, marco de representación, Cofre del tesoro o caminos con símbolos. Y por último, pero no menos importante, la repercusión que esto tiene en nuestra práctica. Bien, hola. Hoy vamos a trabajar con el enfoque orientado en los recursos del método SINFOS for Youth Care. Y me gustaría explicaros cómo podemos hacer una intervención pequeña con estos materiales. Un marco negro y otro dorado. Con ellos se puede trabajar perfectamente sobre las fortalezas y debilidades. Por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo con personas jóvenes, les animo a escoger símbolos para sus fortalezas y también para sus debilidades. Y podría ser algo como... Voy a hacer una breve representación. Cojo esto. Cojo esto también. Estoy haciendo el proceso más corto para que sirva de ejemplo. Veamos, quizá una chica joven me dice, bien, he cogido esto como una fortaleza porque se me da muy bien. Eh, si hubiese un conflicto en mi clase, la gente suele acudir a mí. Para mediar la situación, soy muy buena en eso. Pero, si yo soy parte del conflicto, suelo ser la que sube el tono de voz, me acelero y uso palabras que quizá no son muy amables. Bien, después de esto, pregunto al grupo de jóvenes eh, quizá esté trabajando con un grupo o solo con dos personas y la persona usuaria. El siguiente paso es pensar en qué sentido puede ser este comportamiento positivo, porque pienso que todos los comportamientos, incluso si no los podemos comprender, tienen un sentido. Y no es para enfadarme con profesional, no soy tan importante. Es sobre el sentido que esconden esos comportamientos y hay recursos en ello. Y en este ejemplo, creo que enfadarse tan rápido puede tener muchos recursos. La joven es muy consciente de sus propios sentimientos y es muy buena expresándolos. Y además, se está protegiendo a sí misma, sabe muy bien cuáles son sus límites y el momento en el que se siente atacada. Y también ha dicho que es muy buena mediando. Así que creo que también se le puede dar bien proteger a otras personas. Y con respecto a un problema, determinar cuándo se empieza a atacar a una persona y a sobrepasar ciertos límites. Así que creo que esto también podría ser un gran recurso y podría usarlo y quizá en un futuro podría ser una buena trabajadora social o no sé, quizá mediar conflictos de forma profesional. Se puede trabajar con los recursos mediante símbolos, como por ejemplo con las intervenciones de cofre del tesoro, itinerario de recursos y competencia, marco de representación como hemos visto en el vídeo, mapa de recursos, etc. Normalmente se recomienda hacerlo con personas jóvenes, con un grupo de iguales y con la familia. Esto motiva un incremento de la autoestima, un cambio de perspectiva, un ambiente de grupo positivo, el reconocimiento de la familia y el crecimiento y la motivación. Ahora vamos a hablar de la diversidad de recursos. Podemos verlo fácilmente en un mapa de recursos, por ejemplo. Un trabajo habitual con las personas jóvenes, grupos de iguales, familias, por ejemplo, mejora el enfoque de recursos. Existen recursos personales como rasgos de personalidad, quién soy, competencias y habilidades. ¿Qué puedo hacer? Existen recursos sociales como familia, amigos, conocidos, etc. También existen recursos en el entorno social, asociaciones, comunidades, vecindarios, clubs. También existen recursos materiales como móviles, ordenadores, ropa, dinero, etc. Y otros recursos. Se pueden encontrar recursos en sistemas, estructura y comportamiento, e incluso los problemas. Ahora vamos a centrarnos en las técnicas e intervenciones, es importante mantener una actitud orientada a los recursos durante todo el proceso de asesoramiento y usar un lenguaje orientado a los recursos o formular preguntas orientadas a recursos, como podrá ver a continuación. Como intervenciones del método SIFOS for Youthcare, contamos con el marco de representación como hemos visto en el vídeo, el cofre del tesoro o el itinerario de recursos y competencias. En la nota conceptual del IO del método Symphos for Youth Care, dos intervenciones pequeñas se describen el cofre del tesoro y los símbolos con detalle. Es un buen método para asegurar los recursos. En la siguiente escena podrá ver un ejemplo de una intervención del itinerario de recursos y competencia. Mit sechs fing ich an. Bin ich zum ersten Mal nach geflogen und bin mit Schiff umgefahren, also im Schiff gesell gesegelt o da so mm -hmm. Vale, cuando tenía seis años fue por primera vez a Fuerteventura y fue en barco Und da finge ich an, dass ich auf jeden fall um die Welt reisen will Bien, en este punto comenzó a desear explorar el mundo Und die Baukeste, mit 6 hab angefangen, also mir liegt es im Blut quasi, das. Ich was mit den Baunen, quasi, mit den vale. La caja de herramientas le representa a él, siendo capaz y queriendo construir algo. Y el siguiente símbolo, El siguiente símbolo es un signo de interrogación, porque cuando tenía 8 años tenía preguntas. ¿Qué significa esto en la práctica de SINFOS for Youth Care? Es bueno mantener una actitud orientada a los recursos y a la moderación. Por ejemplo, extender una bienvenida a las personas con cierto reconocimiento, como se ha podido observar en el vídeo anterior. Identificar los temas y el desarrollo de los objetivos. Para esto, vea la unidad de la consecución de objetivos. Introducir los diferentes pasos del asesoramiento con un enfoque de recursos. Hacer resúmenes orientados a los recursos. Y crear procesos y desarrollo. Por ejemplo, al final del paso de asesoramiento, observación o interpretación, resulta de utilidad resumir lo que el grupo de iguales ha dicho, de forma orientada a los recursos. Nos centraremos en las ideas de recursos y los aspectos positivos. Objetivos positivos, como se ha mencionado anteriormente, y es favorable centrarse en pasos pequeños. En el proceso de asesoramiento, especialmente en el paso de interpretación, Podría ser muy útil preguntar a las personas ¿Cuáles son las ventajas de tu comportamiento o del problema del que te quieres deshacer? ¿Qué te aporta esto? La aceptación de los sentimientos desagradables o de los problemas es a menudo el primer paso hacia la reinterpretación. En el paso de acuerdo, puede resultar de utilidad animar a la persona usuaria a tomar un cambio de perspectiva. Esta debe encontrar un lugar desde el que le gustaría ver su representación. A menudo resulta de utilidad acompañarla y también intercambiarse de lugar. Una pregunta de cambio orientada a los recursos se podría realizar, por ejemplo, después de haber experimentado un cambio de perspectiva. Después de haber expuesto y ordenado tu tema, de haber escuchado muchos comentarios e ideas positivas, de haber cambiado ahora la perspectiva y de haber tenido tus propias ideas, ¿qué te gustaría cambiar de tu representación? Ahora llegamos al final de la sesión de asesoramiento. Deje a las personas desarrollar y resumir los resultados y las ideas de posibles soluciones y los primeros pasos y acuerdos. Es útil señalar las primeras preguntas y buscar las primeras ideas para encontrar respuestas. Pida ideas para realizar una revisión de los acuerdos entre la persona asesora de SINFOS y o el grupo de iguales. Terminamos este vídeo con una cita de Wilfred Schneider. Trabajo en la salud y no en la enfermedad. Trabajo en las habilidades y no en las habilidades no deseadas. No hablo y trabajo sobre ello. Hablo y trabajo con ello. Digo juega en la acera y no, no juegues en la calle. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.